Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Cordial saludo, qué alegría podernos encontrar iniciando nuestra jornada para hacer este momentico de oración, esta pildorita de la fe, este momentico de oración, de escuchar la palabra, de acción de gracias. Vamos a cerrar un momentico los ojos y a pensar en todas las bendiciones que el Señor nos da, que nos mueve ahora a decirle a Dios gracias. Si ¿Sí ven que hay harto para agradecerle a Dios, cómo nos ama Dios. No merecemos, pero el Señor es tan generoso. Él no da poquito, el da harto. Por eso diga conmigo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San lao Mártir, un rey de bohemia del siglo X. Vamos a hoy a elevar la plegaria. A través de la intercesión de este santo, no es muy común, no es muy conocido. Pero llama la atención que fue rey y que en el ejercicio de, de este puesto, digámoslo, se hizo santo y fue mártir. El domingo pasado, cuando meditamos la palabra, la parábola de Pulón y de Lázaro, dejamos claro eso. No nos salva ni nos condena el tener o no tener dinero, ¿no? Salva que hagamos la voluntad de Dios. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Por eso quisiera resaltar el día de hoy. Porque a veces creemos que el pobre por ser pobre ya está, ya está salvado. Y no, también tiene que hacer la voluntad de Dios. Hay muchos pobres resentidos. Que llevan frutos de, de situaciones difíciles. Hacen cosas malas también. Y se convierten en opresores cuando suben al poder. Pero también hay muchos adinerados buenos sencillos, humildes, generosos. Y el Señor también les multiplica. Señor, gracias por el ejemplo y el testimonio de estos hombres. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy. San Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, te seguiré a donde vayas. Él respondió, las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro le dijo, a otro le dijo, sí, él respondió, déjame primero enterrar a mi padre. Él contestó, deja que los muertos se entieren a sus muertos. Vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme en mi familia. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ayer... En la Palabra escuchábamos cómo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y hoy nos encontramos con el ejemplo de estos tres. El uno, sí, pero espere tantico. El uno, no, todavía no. Con respuestas evasivas. El Reino de Dios requiere decisión. Requiere que tomemos la decisión. Decidirnos y seguir, sí, pero espere tantico. Yo hago esta vuelta, primero soluciono esto, después voy a esto. Pues nunca vamos a, a prosperar en un camino de santidad, en un camino espiritual. El reino requiere decisión, valentía, fortaleza. Como este mártir, Samuel Selado, y como vosotros, otros muchos santos, que en medio de su lucha, en medio de sus dificultades, han tomado decisiones y, han, y se han mantenido en ellas. ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué es por, ¿En qué estoy vacilando? le he dado vueltas a cosas y todavía no, no me voy definitivamente. Que el Señor nos dé la fuerza para perseverar en este campo, que Dios los bendiga mis queridos hermanos, un abrazo para todos.